Hola, soy Ana Osuna, eh, trabajo en LECTA como Packaging Specialist Materials. Eh, a día de hoy, pues en la inversión estratégica, estamos eh, LECTA presentando el nuevo rango de materiales funcionales, eh, papeles, nuevas soluciones para el mercado del Packaging, el Rigid and Flexible Packaging, y eh, esto es lo que venimos aquí a presentar hoy. Eh, compartiendo este espacio con el Packaging Cluster, que nos ha dado la oportunidad de presentar estos nuevos materiales y bueno, en un ambiente ideal para compartir, eh, encontrar sinergias y así de esta forma ¿no? pues, eh, crear negocio, ¿no? que al final estamos para esto. Eh, agradecer al Cluster esta oportunidad y bueno, esperemos crear sinergias pronto. Claro, aquí los beneficios son el tener de primera mano ¿no? eh, eh, estas comunicaciones, estas eh, nuevas oportunidades de, de proyectos nuevo, i, nuevos, innovaciones, etc. ¿no? El, el poder pues esto, crear sinergias eh, dentro de la cadena de valor del packaging pues con otros actores. Nosotros digamos que estamos al principio de la cadena como fabricantes de papel, eh, entonces, pues esto, nos ponen en contacto con el resto de los actores de la cadena de valor del packaging con los que podemos eh, trabajar y tener éxito y buenos resultados en estos proyectos. Es cuestión de, de ser proactivos, yo creo, o sea, la proactividad es muy importante aquí, eh, no solo por el clúster como, como organizador ¿no? y potenciador de todo esto, sino también por parte de los socios.